En este vídeo tutorial vamos a ver cómo insertar una actividad de GeoGebra. Hacemos clic en la actividad de GeoGebra. Para insertarla vamos a tener que eh, tener una actividad de referencia en geoGebra.org. Eh, una vez que la tengamos seleccionado, pues damos las instrucciones. Y en la URL vamos a tener que copiar la url de la actividad y pegarla bien Podemos delimitar el ancho y el alto y también en las opciones avanzadas, pues podremos, eh, por ejemplo, ponerle la barra al menú o cualquiera de estas opciones que podemos ver aquí. En el caso de que tengan la actividad de GeoGebra, preguntas, respuestas, pues podremos hacer clic en el botón de guardar de manera que cuando hagamos una exportación de nuestro LP a Score nos guardará la puntuación. El resultado que podemos ver y que obtendremos seremos... Será este de aquí. Haciendo clic el frame que se nos ha colocado, nos da el mismo efecto que en GeoGebra URG, pero con la ventaja de que, como decíamos antes, si la actividad de GeoGebra presenta puntuación en las exportaciones Score que hagamos de nuestro LP, guardaremos esa puntuación obtenida por nosotros.